Los miedos y dudas que me planteáis cuando queréis comprar vuestro primer objetivo Lensbaby es el enfoque manual así que hoy voy a intentar daros unos tips para, para perderle el miedo al enfoque manual voy a usar el Sol 22 que como ya sabéis es uno de mis objetivos favoritos y el que más recomiendo para, para empezar el Sol 22 tiene una apertura fija de 3.5 una cosa menos de la que os tenéis que preocupar y eh, como ya os expliqué en otro vídeo, para enfocar lo que tenéis que hacer es girar esta rueda Vais más mirando por el visor o por la pantalla LCD, así que realmente siempre sabes lo que estás enfocando. Hay cámaras que tienen una opción que se llama Focus Picking que te rodean en color rojo lo que está enfocado, que puede serviros de ayuda. No todas las cámaras lo tienen, así que tendríais que mirar. Eh, yo no lo suelo usar. A ver, ideas para enfocar en manual. Por ejemplo, mmm, podéis pedir eh, a tu modelo, niña o lo que quieras que pase por un determinado sitio. Para eso, primero podéis si estáis en algún sitio callado, que haya pues una pelota o un fiesto o algo enfocáis primero luego le pedís, le pedís a, a vuestro modelo que pase por ahí corriendo o andando ya sabemos cómo son los niños si, si fotografiáis niños que a veces pasan y a veces no, o sea que es una opción para ir partiendo el tiempo. otra opción, seguir al sujeto Una opción es seguir a, a vuestro sujeto ahora mismo, pero normalmente estaría lo que estaba haciendo hasta, momento, hasta hace un momento era estar caminando, entonces vosotros cogéis, enfocáis y la vais siguiendo a la vez que ella se mueve como va en horizontal realmente el foco tenéis que Un tip para poder enfocar es por ejemplo cuando tenéis eh, vuestro objeto o sujeto o vuestra modelo